Carolina, gracias Francia, a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo. Quiero dedicarle este comentario a nuestro colega Manuel García, que es un fiel televidente de este, de este programa y a toda la gente que siempre nos hace el favor de vernos. Gracias. Varios temas que tratar en el día de hoy. Primero, para que la gente sepa Quizás los que no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de tener acceso a la información del internet o de los libros. En Roma, de ahí se, se, se hace popular la frase de pan y circo. Diversos o eh, varios emperadores utilizaban esto de celebrar fiestas y darle pan a la gente y espectáculo, ¿verdad? peleas en la, en, en la arena, show, para que la gente se, como decimos en el campo, se embullara y aparte de eso le daban pan, trigo, pero por detrás, en lo que el pueblo estaba entretenido, el sistema político hacía lo que quería porque tenía el pueblo a sus pies, pero la gente de ese momento no lo entendía. Los plebeyos no entendían, los políticos sí, porque lo planeaban. Con esto quiero decir que todo lo que hacen los políticos, lo hacen, especialmente cuando se está en el gobierno, lo hacen pensando en un resultado. Por eso yo siempre le digo a la gente, no se quede solamente en los titulares. Cuando usted ve titulares en la prensa, entre, déle el link, lea la información y vaya a otros medios y vaya a YouTube a ver las opiniones de los actores políticos y de los comunicadores de este país para que usted pueda crearse ¿verdad? una visión clara de por dónde andan las cosas. No solamente lea el listín diario, lea también a Diario Libre, lea también a Telenor, lea también a Aloy, al Nacional, al Caribe, a Remolacha, a, a todo el mundo. Y de las opiniones de cada, de cada eh, periódico, lea todos los editoriales y las opiniones de los columnistas para que usted vea más o menos cómo hacer, ¿verdad? Cómo tener una visión clara del espectro nacional e internacional. Eso es un, una sugerencia a aquellos que le gusta el debate. Yo vengo demostrando hace varios días que el gobierno está invirtiendo dinero ...en Twitter para mantenerse siendo tendencia. Y están gastando millones de pesos en Twitter... ...solamente en Twitter para hacer tendencia. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. Yo, que constantemente me paso... ...de las 24 horas del día... ...alrededor de... ...vamos a ver... ...14 horas... ...leyendo informaciones en los diarios... ...actualizando noticias en Twitter y en todos los periódicos, me doy cuenta que las tendencias las crean los seguidores, los usuarios de Twitter. Y entonces, cuando usted ve algo que es tendencia, inmediatamente usted va ahí a ver por qué se está hablando de ese tema. ¿Qué, qué, qué está haciendo que ese tema sea tendencia? Póngame la fotografía, muchachos. Y me doy cuenta que hace varios días, converso con, con el coordinador del programa, le digo, ven a ver Israel, ¿Qué es esto? Miren la primera tendencia en República Dominicana ayer. Eso fue en horas de la mañana. Le hice un capture y se lo mostré a mi coordinador. Le dije, ven a ver, muéstrame la otra, José. Brillante de este equipo. La otra fotografía. Miren ahí, en como cuatro horas después, lo que se mantenía en tendencia. Estamos cambiando. Eso es en Twitter. Pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo está, por ejemplo, Bajo Punta Cana, España, Gonzalo, Miriam, o miren, miren, dale a la otra. Ahí está Chávez, primero en tendencia de República Dominicana, estado de emergencia. El estado de emergencia era porque se iba a aprobar ayer, eso podía ser tendencia. Pero fíjense ustedes que dice, estamos cambiando en salud. ¿Y quién diablo en este país estaba hablando de salud ayer? De que estamos cambiando en salud. ¿Quién estaba hablando en este país de eso? Nadie, porque ningún periódico te hablaba de eso nadie, ellos hermana Mirabal, lo ven abajo ¿Por qué ayer, ayer tenía que hablarse de las hermanas Mirabal naturalmente porque se celebraba, tenían que ser tendencia y qué también es tendencia el 25 de noviembre, fíjense ustedes que estamos cambiando en salud, está por encima del principal tema de ayer en la República Dominicana ponme la otra creo que quedan más para que la gente entienda tenemos que aprender a ver, miren arriba primero, tendencia número uno en ese momento dominicanos, luego Gonzalo, luego Gonzalo? no sé por qué, Gonzalo. ¿por qué? Eh, me imagino porque estaban criticando cosas así, cuando, lo, cuando te, te critican mucho, la gente te etiqueta, pero no necesariamente tiene que ser a Gonzalo Castillo, puede ser otro Gonzalo, otro Gonzalo. y vean ahí, 100 días de cambio, tendencia, Juan Luis Guerra por lo de la, lo de, eh, Marca País y España otra vez siendo tendencia, y te dice, ¿y qué es lo que es? ¿Qué es lo que tanto se está hablando de los 100 días de cambio que hay tan, que es, que es tendencia el día completo? Que tienen un grupo de gente y de robots en eso para que sea tendencia. Y miren aquí de nuevo. Primera, primera en tendencia, estamos cambiando. Luego Chávez, luego el Penco. Luego Hermana Mirabal luego Congreso Nacional. Hermana Mirabal. Y Congreso Nacional ayer eran tendencias, porque sí aprobar el presupuesto, la cuestión de las actividades de Hermana actividad Mirabal, la celebración del día de la no violencia, la... pero estamos cambiando tendencia número uno, el día completo, mentira. Nadie estaba hablando de eso. Ellos pagando publicidad. Y usted me dirá, ¿cómo tú demuestras eso? Ay, pero que, ay, pero que todo está en las redes. Colócame ahí hoy, ahora mismo. Entre si usted quiere. Miren eso, señores. Eso fue, entré a Twitter ahora, y ¿qué dice ahí? Presidencia de la República, estamos cambiando la política social del gobierno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Y pone un anuncio ahí, ¿y qué dice abajo? Promocionado. Eso es publicidad. ¿Y qué dice el hashtag? Léelo, Junior. Oye, le decía que tengan cuidado cuando se debate con uno. ¿Qué dice ahí? 100 días de cambio. ¿Y qué dice el otro? Dale para atrás para que tú veas. 100 días de cambio. Hashtag 100 días de cambio. Dale a la anterior. Promocionado. Pagando publicidad. ¿Y qué dice ese? Estamos cambiando. Está haciendo su trabajo. Y me van a decir a mí que no están gastando millones de pesos para hacer tendencia en Twitter. Pagándole a Twitter para que lo mantenga a ellos en tendencia. Mira, esto es lo que la gente quiere. Me van a decir a mí esa vaina. Cuando yo le doy seguimiento 24-7 a, a, a, a las informaciones de Twitter De los periódicos Mírenlo ahí Eso es necesario En esta coyuntura Donde estamos diciendo Que estamos ahorrando Y que estamos digo, quitando botellas Y qué sé yo qué Y tú pagando millones de pesos A Twitter Para tú mantenerte Siendo número uno En tendencia En vez de estarle pagando A Twitter Para vender a la República Dominicana Como país Porque ahí, si, ahí yo estuviera de acuerdo Mira somos número uno en esto. Mira, somos en playa. Mira, somos número Pero no, estamos vendiéndonos nosotros. Mira, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, Luis Abinader, nosotros, nosotros, nosotros. nosotros. Votando los cuartos para hacerle creer a la gente en Twitter, que por ahí es que ellos están midiendo todo, que el gobierno lo está haciendo perfecto. Siendo mentira. Votando cuartos en publicidad en Twitter. Y si eso es en Twitter. Imagínense ustedes en todo lo demás Para que nadie critique como está sucediendo En el Ministerio de Educación Que ahora mismo, con esto concluyó Israel Ahora mismo El año escolar es un Desastre Pero nadie lo va a decir ¿Saben por qué? Por los cuartos que se están repartiendo Los padres Le están haciendo la tarea a los hijos Y mandando la foto para salir de eso Díganlo. Lo, lo, lo, la mayoría de maestros lo saben que ya cuando los padres no encuentran cómo aplicar la clase a los hijos, la llenan ellos y le, y le mandan la foto a los maestros. Cuando evalúen esos niños, si lo evalúan con seriedad, se van a dar cuenta que todos esos cuartos fueron invertidos en balde. Eso no sirve, porque los niños no están entendiendo. Los maestros son los padres, y los padres no tienen pedagogía, y la mayoría no, no entiende nada de eso. Yo, que soy un profesional, he cogido mi lucha, y al final tú dices... ¡Ah! Dos días después, explicando una cuestión Llena eso Y manda la foto Y a Dios que reparta suerte Con la hija mía, con un cubo Mira la distancia eh, Mira, para tú llegar De aquí a aquí eh, Son tantos minutos Y entonces la mitad Con, con tres cubos yo enseñándole Tratando de, de crear una metodología Yo no soy pedagogo Una metodología para que mi hija entienda Lo que le están explicando ahí Y yo soy maestro Pero al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, yo me doy cuenta que los padres lo que hacen es que llenan la, la, la tarea ellos mismos y la mandan para salir de eso. A Dios que reparta suerte.